No, tiempo Quiero decirle que todos mis ingresos están en blanco y han sido declarados ante la FI. Todos. Vos, todos los ingresos. Mañana voy a responderle a la presidenta también punto por punto. Desde el lugar en el cual se originó este ataque, el diario Clarín, para después aclarar punto con punto toda esta difamación que hizo la presidenta. Y después me voy a dedicar a lo que hago siempre hace mucho tiempo con distintos gobiernos en los cuales también recibí ataques de tipo a hacer periodismo. Si le guste a quien le guste. Gracias, Marcelo. Gracias. Mañana voy a responderla, a la presidenta también punto por punto. Dando un discurso, una lección de vida Es solo un maquillaje que se saca de noche y se pone de día La lady disfrutando y el magnate llorando por migajas perdidas De ti te vi en Resucitados, carcas enmascarados, toman de la gran copa Guarda no sea tragante, es un cóctel muy fuerte para los principiantes Van pasando los años, la seguís aguantando, la seguís batallando Toda la gran mentira que circula de noche y te hace mal ti. El rayoso sea es la con su espada y trofeo El marquillando las ganas con el golpe serbeo